Hey, hola a todos, y a todos soy Remo y bienvenidos a un nuevo vídeo. Es verdad que hace muchísimo tiempo que no subo vídeo, me sabe mal, he tenido cosas que hacer, se me olvidó de ir a los vídeos, el audio no me iba bien, entre otras cosas, así que bueno, ya lo tengo. El vídeo de hoy consiste en un reto al que me nominó Judith Art. El reto consiste en que tienes que coger dos objetos totalmente opuestos y humanizarlos, haciendo que sean famosos o famosas. En mi caso he cogido la, la cola, silicona o lo que sea, y las tijeras. Porque, porque sí, me apetecía, lo, me apetecía podía, quería y lo hice Así que aquí, aquí podéis ver el dibujo Primero hice, ya que Julietar también vi que hizo primero dos dibujitos de los personajes Modo, peque, modo chibi, que es con las cabezas más grandes, las, las proporciones más grandes Pues yo también hice también lo hice y Para tener un poco la idea de los personajes Para después hacer un dibujo grande diseñando un poco sobre... Bueno, vamos a hablar de dos personajes Primero dibujé a Shiroi que igual que Juliet yo también traducí los nombres a otro idioma Y ya está, me quedé tan pancha Y bueno, su diseño está inspirado en la silicona La silicona y el pegamento rojo de toda la vida No sé de qué color tenéis pegamento vosotros y vosotras Pero yo lo tengo rojo y por eso Shiroi tiene la ropa mayoritariamente roja Y por otra parte, Asami están inspiradas en unas tijeras Que eso se puede notar un poco en su vestuario Y tenía unas tijeras azules, así que a Sami tiene ropa azul, ojos azules, ahí veis mi gran originalidad. En cuanto a personalidad, son bastante diferentes, ya que Shiroi es una chica muy calmada, tranquila, que toma, piensa las cosas antes que hacerlas. Y Asami, por otra parte, es mucho más impulsiva, es mucho más energética. Y por eso Shiroi suele, suele ir arreglando y calmando a Sami para que no se destruya el mundo cosas pues así. Y bueno, un poco la historia de ellas dos. T tampoco es una cosa que haya pensado hace mucho, pero... Básicamente se conocieron desde que eran pequeñas y siempre han ido la una pegada a la otra, ya que se complementan bastante, ya que Asami hace que Shirou sea más energética y más abierta, y Shirou hace que Asami no destruya el mundo ni se la pegue por ahí, cosas así. Y las dos les gusta mucho bailar, que es lo que son, son bailarinas profesionales, y se criaron desde pequeñas, siempre bailaba mucho desde pequeñas, y cuando fueron creciendo fueron a estudiar juntas y ahora a actuar juntas. Y ya actúan como cola y, cola y tijeras, ya que son los motos en los cuales me inspiré, así que puse ese nombre y ya está para adelante. <risa> Aquí podéis ver cómo hice el dibujo más complejo. Las, las dibujé en un escenario, posando. este podría ser perfectamente el póster para sus actuaciones. Las dibujé con la misma ropa, con una pose más elaborada. La verdad, que, que como hice este dibujo hace, hace un tiempo, pues ahora me parece que el dibujo está bastante mal. Pero supongo que cuando lo hice, puedo bueno, verlo mejor impresión. Como no he podido subir vídeo últimamente por, por problemas con el audio y todo ese rollo, seguramente sacaré vídeos atrasados. Y ver, veréis saltos en cuanto a estilo de dibujo, pero bueno, no. Si os interesa ver los dibujos finalizados, los subiré a mi blog, en el cual también tampoco, bueno, tampoco subo nada normalmente, pero intentaréis subiendo ahí dibujos que haga, que son los que no grabo. Porque muchas veces me pongo a dibujar y se olvida lo, lo de grabar, y pues <ríe> es lo que hay. También he de mencionar que si en algún momento se ve algo raro en el, el vídeo, muchas veces el portátil. Beta, es decir, fallas y me tiene media hora esperando a que se arregle. Así que a veces se hace un poco complicado grabar vídeos, ya que el, el portátil no aguanta la potencia de un programa de dibujo y un programa que grabe el, el dibujo. Bueno, no tengo mucho más que mencionar, así que os dejo con el proceso del vídeo. <risa> Bueno, eso es todo. Espero que os haya gustado. You like ya me dirás tú si he pasado el reto o no. Os recuerdo que os paséis por su canal, le deis likes y ya de paso os escribáis a mi canal y le deis likes si os ha gustado el vídeo. ¡Chao!